la barra de estado en el procesador de texto se encuentra en la parte inferior y nos proporciona bastante información pasamos a verla en el documento eh, la tenemos aquí abajo en la barra de estado y nos proporciona información eh, referida al documento en el que estamos editando y a las diferentes partes del documento, sobre todo páginas vamos a incluir aquí un salto de página en la, en la página en que nos encontramos o que, en la que está el cursor en cada momento. Entonces, ahora, si nos fijamos en la parte izquierda, en la, parte, en la barra de estado, nos indica que estamos en la primera página de dos que formaría el total del documento. En el cuadro siguiente nos está indicando que tiene el estilo de páginas predeterminado. A continuación nos muestra el idioma. A continuación, nos muestra el modo de inserción que, o el modo de escritura que tenemos eh, habilitado. Por defecto, es el modo de inserción, podría ser también sobre escritura. Por ejemplo, si ponemos aquí lunes, martes, miércoles, si cambiamos el modo de inserción a sobre escritura y Queremos poner aquí jueves, pues empezaríamos a escribir, nos sobrescribe nos el texto que había anteriormente y ya pues eh, el, digamos que estamos como escribiendo sobre los caracteres que había anteriormente. Volvemos otra vez al modo de inserción que es el modo habitual en el que se va desplazando lo que nosotros escribimos. se va desplazando o va desplazando los caracteres siguientes a la derecha, no sobrescribe, sino que añade. A continuación tenemos eh, el, el indicador de cómo tenemos el bloque de selección y a continuación tenemos eh, información de si los cambios eh, que ha habido en el documento se han guardado o no. Si tenemos aquí un asterisco, quiere decir que los cambios no se han guardado. En la parte de la derecha de la barra de estado encontramos el zoom, el nivel de zoom del documento lo podemos controlar arrastrando con el deslizador que tenemos aquí en esta barra horizontal. También podemos cambiar el zoom pulsando control y dándole arriba y abajo a la ruleta del ratón. También controlamos o hacemos zoom sobre el documento. Y también pues, eh, vamos a ir utilizando, podríamos ir utilizando los botones que tenemos en los extremos de. De este zoom. A su izquierda tenemos los modos de presentación de las páginas en el documento. Por defecto, se presentan a una página. Podemos decirle que los presente a múltiples páginas. Si bajamos ahora al zoom, vemos que si, si lo tenemos a una página, nos muestra solo una página. Si le decimos varias páginas, nos muestra en este caso las dos que tiene el documento. Y si le decimos que nos lo muestre en formato de libro, nos lo mostraría eh, de manera que las páginas impares siempre nos quedan a la derecha y las páginas pares nos quedan a la izquierda, si incluimos otra página más en este punto, pues veremos que en el formato de libro siempre nos queda de esta forma, si le decimos que a varias páginas y nos las, con el nivel de zoom nos muestra de dos en dos, pues lo mostraría de alguna forma de modo secuencial en lo que tenemos en el documento la barra de estado es importante porque en este cuadro que tenemos aquí en el, a la izquierda de la visualización de modo de páginas eh, dependiendo de los diferentes elementos con los que estemos trabajando en el documento aquí nos dará información eh, que va a ser relevante en algunos casos. En el siguiente vídeo vamos a ver el navegador.